Hombre, ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! dignidad. Bueno, Otras cosas más. Bueno, aquí los compañeros de Bilbao, los de Cantabria, nos dan vitaminas de lucha para seguir luchando en Santander, en los ayuntamientos de Cantabria. Santander, Maríaño, otros La Vega, Astillero, de Antoña y otros todos los lunes. Llevamos cuatro años y medio luchando en las plazas de Cantabria y, bueno, y los compañeros vascos para nosotros son ejemplo de luchas y se va a organizar una marcha como hace dos años y pico, ¿no? que se salió de aquí de Bilbao hacia Madrid, al centro de Madrid, desde Andalucía también y ahora el 15 de octubre autobuses de toda España, y eh, eh, llegaremos para, para acompañar a los compañeros que salen de Valencia para llegar a Madrid también andando, andando en marcha, ¿no? desde, sí, desde Valencia hasta Madrid, Madrid. Eh, pues llevando también le, el, nuestras reivindicaciones y la denuncia a estos políticos que, que, que nos engañan o, o nos quieren recortar las pensiones o poner pensiones privadas. Estamos en contra de las pensiones privadas, sino a favor de la pensión pública para todos. Que estén los presupuestos generales del Estado y con el IPC real, no, no de miseria o haciendo una media del IPC, sino con el IPC, la subida de, de, los, de todo, y que las pensiones también suban con, con el IPC real. Pero así todo, se pide para las viudas también una pensión mínima de, mil, de 1080 o el salario mínimo para las viudas, millones de viudas que viven solas, con pensiones de miseria, no hay derecho, no hay derecho a esa... A esas pensiones después de estar trabajando toda la vida, las mujeres queremos que haya igualdad de género también. Vale, vale, gracias. Es que necesito. No, es... no la moldacha si sea este pensión de ¿no? una. A pensar, no la molde, si garen. Y usted a veces dice que es dago, vende tan, encendía ser el Roste Duén, farmacia tan, en encendía ser médica um, botica que de energía, a usted, energía, a ustedes, no le no belico garen, ¿eh? Para que le fascia que es Pistuco, si urasque. Bueno, el curso es verdad, el vestir que es de Gimbea. Caletti Kirilly, es de Gimbea, no lo que cofender a asteo que le va, no la hicieron, no lo y también que ir a tu vestir que es de que es Dúte la es dute la la es miseria miseria dago momento miseria es pobreza miseria dago. sub pero subir un grullo es más como no la saldes bueno emakume como pensión bueno al debate tico es la verdad además como pillabas eh al niño que además como pillabas te has de catar la pensión vas te eh son ni son pensión aquí ni siquiera por al debate tico has contado has contado milla acá y hay un milla Hablar de una guirela, etava, se ire un suspiré un euro con pensión aquí. Para pensar eso, eh? tu herrietan, sergeti de diren en macumen, en macumen, erro paren denda, sergeti de Ba, emakumeok, adineko eso, va, en macumeo, adine con macumeo, que es lo que te la quiere, gona, va, te joateko, juateco, gona normal, va, denda, va, te gona, va, te lo esté, es lo que te la os honda. O Osondo, Os Es que es rica, ¿Qué tal, Miguel? ¿Se oye algo? Yo creo que sí. A ver, Dede. Hola, hola, ¿se oye sí. algo? Casimiro, Casimiro, ¿se oye algo? Oye? Hola, hola. en fin